Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del, del Encuentro de Gestores de Patrimonio Cultural Inmaterial, de la segunda edición del Encuentro de Gestores de Patrimonio Cultural Inmaterial, dedicada a los museos etnográficos y su papel en la gestión y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Eh, bueno, eh, recordar que al igual que ayer, en, en, que en la sesión de ayer, eh, tenemos activada esa aplicación de preguntas-respuestas para que cualquier asistente que tenga interés en plantear cuestiones y de hecho animamos a que lo hagáis, eh, deje su pregunta por escrito y también eh, mencionar que eh, parece ser que ayer eh, no nos dimos cuenta de que un asistente tenía su mano levantada, en principio el formato webinar no incluía esa opción, sino el pro, eh, la aplicación de preguntas-respuestas. No obstante, eh, a esta asistente, si sigue con nosotros hoy, le daríamos la, la oportunidad tanto de que plantee esa pregunta que, que quería hacernos por escrito en la aplicación, como si lo prefiere, eh, después en la mesa redonda le daríamos la palabra. Estoy refiriendo a María Pereira Betancor, que fue una de las asistentes que, que parece ser que había levantado la mano ayer. Y, y sin más, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión y hoy quien va a hacer las presentaciones de los ponentes va a ser mi compañero Sergio Ortega, que, que le cedo la palabra. Buenos días a, a todos y bienvenidos al, a la segunda sesión de este segundo encuentro de, de gestores del patrimonio cultural eh, inmaterial. Bueno, vamos a empezar el, la jornada con la intervención de Emilio Ruiz eh, Trueva, eh, del Museo Etnográfico de Castilla y León. Eh, Emilio es licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca y en sus inicios profesionales ha trabajado en, eh, como documentalista en sitios eh, muy diversos, como el Rincón del Vago, la Fundación Intras o la Asociación Estatal de Profesionales de Sexología. Ha ejercido durante dos años como documentalista de prensa en el Día de Valladolid y ha catalogado fondos antiguos como bibliotecario en la Biblioteca Narciso Alonso Cortés en la Casa Museo José Zorrilla para el Ayuntamiento de Valladolid. Desde hace ya 16 años se ejerce como responsable de la Biblioteca, Centro de Documentación del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, donde también se encarga de la coordinación de las publicaciones editadas por el, eh, eh, por el museo. Es cofundador y coordinador de la lista de distribución Musas, foro de comunicación para bibliotecas de museos en España y Latinoamérica y del grupo Bibliotecas Especializadas de Zamora. Disculpad que no me había dado cuenta de la, de la mascarilla. Eh, proyecto bibliotecario colectivo entre varias bibliotecas especializadas de la, de la ciudad. A su vez, imparte cursos y conferencias sobre conservación y gestión del patrimonio inmaterial, sobre bibliotecas y libros o sobre proyectos interesantes que se han gestado en la biblioteca del museo, como la conservación, gestión y difusión de la colección fotográfica de arquitectura popular Carlos Flores. Eh, Emilio eh, va a hacer una ponencia que lleva como título Patrimonio cultural inmaterial en el Museo Etnográfico de Castilla y León, etnosfera y otros formatos eh, culturales. Eh, Emilio, te cedemos la, la palabra. Muchas gracias. Buenos, buenos días a todos. Eh, antes de nada, pues agradecer al Ministerio de Cultura, a Carmen, a Sergio, a Iño, a todos los que, los que estáis haciendo posible pues este, este encuentro. Que, bueno, como todos somos conscientes, son, son muy necesarios. ¿no? Es la única manera de ponernos todos un poco al día de lo que vamos haciendo en cada uno de nuestros centros. Y, y relacionado con el tema del patrimonio cultural inmaterial, todavía a mí me parece más interesante el, el dedicarle un poco estas jornadas, estos encuentros, al papel de, de los museos, ¿no? de los museos etnográficos en este caso porque, porque bueno, me gustaría empezar este, este ratito en los que os presentaré un, un pequeño proyecto que estamos iniciando eh, planteándonos la pregunta o una pregunta que yo creo que es, es, es de base, ¿no? es de partida si somos los museos las instituciones más adecuadas eh, para proteger el patrimonio intangible, el patrimonio cultural inmaterial ya, ya la pregunta en sí mismo se las trae, ¿no? más que nada porque los museos siempre estamos acostumbrados a trabajar ahí con con patrimonio inmaterial, es algo que nos es normal, nos es habitual y sabemos cómo hacerlo, pero claro, todo este tema del patrimonio cultural inmaterial se nos ha venido un poquito encima, o al menos esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? se nos ha venido un poco encima y estamos intentando resolver ahí a salto de mata o cada uno de nuestras circunstancias personales o nuestro, en nuestro entorno lo que tenemos, y a lo mejor es el momento también de plantear esa pregunta de si somos los museos las instituciones más adecuadas eh, para proteger este patrimonio. Ni la, ni la pregunta es mía, ni la respuesta va a ser mía. ¿no? La respuesta en este caso es de Richard Curin, que es el antropólogo responsable de los museos del Smithsonian. Eh, Richard Curin, que para mí bueno, es un, un mito un poco en este tema a seguir, es, nos viene a decir que los museos no son las instituciones más adecuadas para proteger el patrimonio inmaterial. Pero no hay nada mejor. Es decir, asumiendo un poco esta respuesta de que somos lo menos malo para trabajar con el patrimonio cultural inmaterial, es un momento que nos toca ponernos un poco las pilas y nos toca reenfocarnos en ¿no? nuestra labor como museos. Porque el patrimonio cultural inmaterial ensancha enormemente el concepto de patrimonio. Es con lo que os decía, ¿no? esto es mi, mi opinión. ¿eh? Estamos muy acostumbrados a trabajar en con material, es algo que nos es con patrimonio material, con piezas, es algo que nos es fácil, que nos es eh, que, que hemos nacido para esto, por decirlo así, y de repente pues este concepto que, de patrimonio cultural, al que tenemos también que, que, que acoger y que dar cabida, sobre todo nosotros como museos etnográficos, pues, pues nos lleva a tener que re reinventarnos un poco en cierto modo, ¿no? Más que nada porque no se trata de poner una pieza, yo que sé, imaginaros una mascarada no de aquí de las de Zamora o de Castilla y León, o de muchos sitios de España, no se trata de poner esa pieza, esa máscara tan chula que ya de por sí es bonita y es una pieza guapa para el museo, pero es que esa pieza hay algo que contar detrás tiene, tiene mucho detrás, hay un contexto hay unas técnicas, hay unos rituales hay unos, unos ritos, unas motivaciones, unos, una religiosidad, eh, no sé un montón de cosas que habría que explicar además de esa máscara en una cartela, ¿no? ¿eso que nos obliga? Pues nos obliga yo creo a cambiar un poco de parad el paradigma del museo, reorientarnos no solo como algo material, como un mero expositor de contenidos, no algo más allá de un gabinete, digamos, ¿no? por llamarlo la antigua, sino a ser algo más, a convertirnos en algo más. Que además es un mandato de la UNESCO, de, de todos los gobiernos, de la IFLA, del ICOM, de todas las instituciones culturales internacionales, en realidad ya nos están mandando, nos están ordenando en cierto modo ¿no? en sus manifiestos, en sus en sus acuerdos, pues eh, todo este tema del patrimonio cultural inmaterial como un bien a proteger eh, y a salvaguardar, evidentemente. ¿no? Eh, hay que partir de una base también de que eh, aunque nosotros no existiéramos, aunque los museos no existiéramos, el patrimonio cultural inmaterial sí existiría, sí seguiría vivo. Es decir, en esta ecuación no somos los más importantes, todo lo contrario. Eh, en cierto modo, entonces esta reinvención de, de, de los museos etnográficos en relación al patrimonio cultural inmaterial, yo creo que obliga, obliga a convertirnos, en, en, a convertir al museo o a las áreas encargadas de cada museo en, en zonas de contacto con las comunidades portadoras, de, por seguir con el ejemplo de esa máscara que hablamos eh, y que luego veremos alguna, eh, pues eso nos obliga a extraer eh, de, de esa pieza todo, todo lo que no sabemos, todo lo que significa esa pieza para la comunidad portadora, que al fin y al cabo son los auténticos dueños de ese patrimonio inmaterial, no nosotros como meros expositores, por decirlo así, ¿no? En todo este tema de preservación y salvaguarda, pues como os comentaba, nosotros los museos estamos tremendamente acostumbrados a labores de conservación, a labores de exposición, a todo el tema de, de, de recuperación de materiales, etcétera, etcétera ¿no? Pero claro, aquí nos estamos encontrando con otro, con otro rollo, otro, otro concepto totalmente diferente en el que no nos vale tanto las, las, los conocimientos aprendidos en la universidad o, o en nuestros cursos de formación, etcétera, etcétera. Sino que aquí realmente eh, tenemos que, que trabajar, tenemos que hacer trabajo de campo para, para de, algún modo, de algún modo materializar lo inmaterial. Esto es eh, convertir en... en pues convertir el patrimonio inmaterial en algo eh, que podamos exponer o que podamos mostrar. lo hay muchas maneras de mostrarlo, como vamos a ver, ¿no? Evidentemente, una labor para todo este tipo de cosas eh, imprescindible pues es la, la documentación, documentar cada, cada, bueno, cada, cada hecho de inmaterial, ¿no? Digamos, es pues eso lo que os comento, materializar lo inmaterial, es un concepto extraño porque en el fondo estamos fosilizando algo que es vivo, ¿no? por naturaleza algo que, un patrimonio que, que, es, que es constantemente que está en constante cambio, que es dinámico y, y nos toca fosilizarlo de algún modo, fijarlo, pero al menos ya tenemos esa ese, esa garantía al menos como de conservación o de, de resguardo ¿no? de salvaguarda que también evidentemente también es nuestra labor como, como museos, pero claro todo esto que podemos mostrar en páginas web como vamos a ver ahora o en las posiciones del museo, en el fondo yo, hay que tener claro que eso no es el patrimonio inmaterial, ¿eh? eso es una documentación del patrimonio inmaterial, el patrimonio inmaterial que tenemos que proteger o que tenemos que conservar o que tenemos que salvaguardar o preservar es, la, es pues, pues esas gentes narrando historias, esas fiestas en el, en el momento o sea, porque eh, claro, para entender... Bueno, todos sabéis, ¿no? Para entender el concepto de patrimonio inmaterial, material, todos tienen una fecha determinada, si son fiestas, si son romerías, si son procesiones, todas tienen una fecha determinada, un contexto determinado, una localización, bueno, en fin. Entonces, eh, nosotros lo único que podemos hacer, en este caso, es eh, fosilizar este hecho y mostrarlo, y que eso ya nos sirva como salvaguarda. A partir de aquí, Entran eh, a trabajar pues, muchos, eh, las, las diferentes áreas de cada centro, ¿no? de cada museo. Si hablamos del área de restauración y conservación, evidentemente tendrá que tener eh, contacto con, con las comunidades portadoras a la hora, a lo mejor, de restaurar una, pie restaurar una pieza de cestería, para digamos, aprender las técnicas que utilizaban las comunidades portadoras, etcétera, etcétera. A, eh, pues, los compañeros que montan exposiciones. Pues igual, ¿no? Estaría bien que estuvieran en contacto con estas portadoras, lo que os decía antes, crear estas zonas de contacto. Yo os voy a hablar, en este caso, de mi, de mi área de, de conocimiento de mi área de trabajo, mejor dicho, que es la biblioteca y el centro de documentación. En este centro, eh, bueno, en pues, eh, el Museo Gracia de Castilla y León, quizás no sea lo más indicado, porque ese es otro debate, ¿no? Si, si tiene que haber eh, conservadores especializados en patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera, eso sería otro Lab. Que yo creo que ahora no merece la pena, en este caso es la biblioteca y el centro de documentación los que nos hemos hecho cargo eh, de, de, este, de este bien, ¿no? del patrimonio cultural y el material. Entonces, eh, buena parte de nuestra labor como, como centro de documentación es eh, documentarla, digitalizar. Gran parte de este trabajo que os voy a presentar hoy, que es, que es un borrador, eh, todavía está en, en marcha, es una labor pura y dura de digitalización bastante seria. Y tratando de, a la hora de documentarlas, las piezas que vamos creando, tratando de eh, establecer contactos con las, las diferentes comunidades portadoras a la hora de poder eh, meter los metadatos adecuados en esta base de datos y poder hacer unas, digamos, unas fichas de catalogación del bien de interés inmaterial, si es que se puede llamar así ficha de catalogación, lo más, eh, lo más eh, adecuadas posibles, y lo más acer acertadas posibles. Eso es lo que os digo, estableciendo contactos con las comunidades portadoras, con, con las cofradías con las que hablamos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, desde mi área eh, de biblioteca y, y documentación, luego también le damos gran importancia a la difusión y a la puesta en valor de todo este tipo de, de materiales, digamos, ¿no? de, de todo este tipo de patrimonio. Entonces, claro, una vez que tenemos digitalizado y a disposición de nuestros usuarios, eh, todo este tipo de material, todos estos vídeos todas estas fotografías y como centro público que considero que somos somos vaya y que es nuestra obligación ponerlo a disposición de, de cuanta más gente mejor pues eh, claro, hemos, en, hemos eh, entrado en un proyecto una vez digitalizado, queremos ponerlo en común, ¿no? ponerlo a disposición de todo el mundo y por eso estamos creando este proyecto que se llama Etnosfera y que es, no es más que un portal web de contenidos, de patrimonio inmaterial, y he aprovechado ya también como bibliotecario, pero ahora os presentaré cómo es, a, y bibliográfico también. Eso por un lado, desde un punto de vista utilizando las redes sociales o, o las, bueno, las nuevas tecnologías, que ya no son ni nuevas ni nada, ¿no? los, los recursos web, por decirlo así, también eh, jugamos mucho con las publicaciones. Aquí podemos ver, a ver si se pueden ver aquí, determinadas publicaciones con las que estamos trabajando o que hemos trabajado desde la biblioteca y el centro de documentación de, de este museo, eh, en las que hemos puesto en valor de este modo diferentes eh, colecciones de patrimonio inmaterial, en este caso pues Cerencias Mágicas, el primer libro que os he enseñado el del mundo encantado en Castilla y León que, que estamos encantados con este, con este libro debido a que hicimos una tira de 2000 ejemplares se ha agotado, hemos conseguido poner en, poner en valor un patrimonio inmaterial que en Castilla y León prácticamente estaba un poco perdido, que era el tema de, de la mitología popular. Bueno eh, esa sería nuestra parte de, ya que también desde la biblioteca nos encargamos de la labor editorial del centro también hemos editado cancioneros estamos justo presentando la semana que viene presentaremos un cancionero también es decir, eh, trabajamos mucho con el eh, patrimonio inmaterial como, como medio de expresión en publicaciones impresas y ahora, si, si soy capaz de acertar con, con esto de, de compartir pantalla si os parece, podemos echar ahí podemos dar un paseo por este, por este proyecto, este portal web que eh, está todavía, no está todavía vigente, digamos que está en fase beta, es decir, todavía no está presentado, todavía no está abierto, eh, por lo cual os digo que seáis eh, benevolentes, ¿no? porque ni, ni el aspecto que tiene ahora es el que va a tener en el futuro, ni, ni se va a aparecer, esperemos en nada, todo va a ir mejorando. Y vamos a ir dotando de contenido, o sea, tener en cuenta que hay que volcar muchísimo contenido, lleva muchísimo tiempo. Eh, iba a decir que somos un, un departamento pequeño, pero es que este departamento concretamente es un es personal, que esto es una, una manera muy fina de decir que estoy yo solo, que me encargo yo de todo esto, y además del día a día, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos allá, vamos a ver si os gusta. Eh, a ver qué os parece, también me apetecía presentar esto antes de tiempo, por decirlo así ya os digo que lo tenemos previsto presentar dentro de tres o cuatro meses, eh, para ver si me podéis dar ideas, eh, mejoras, eh, etcétera, etcétera. Eh, faltan por implementar muchísimas cosas, faltan por implementar buscadores, faltan por implementar eh, todo el tema de metadatos, de momento lo estamos volcando ahí, darle, intentar dándole una estructura que todavía ni siquiera tenemos del todo clara. Vamos allá, vamos a presentar esto y, y bueno, pues este es un poco el logotipo de nuestro proyecto. Eh, aquí veis este etnosfera que hemos dado a llamar. Eh, el nombre viene también de, hemos recuperado otro proyecto que teníamos aquí en la biblioteca que se llamaba Bibliosfera y vamos a hacer ahí un, un conjunto de ambos, de ambos aspectos. ¿no? Vemos que es un, la, la entrada a un portal, Patrimonio Cultural y Material, y bibliográfico aquí en el, en el Museo Etnográfico de Castilla y León. De momento, este proyecto eh, aglutina o va a tratar de englobar todo lo que nosotros tenemos en nuestros fondos. Eh, el, el, objetivo final, el objetivo final será eh, conseguir eh, que nos vayan llegando más, más fondos eh, de, de, de toda Castilla y León, porque ahí tenemos algún problema, como os como, como iré explicando al respecto sobre los contenidos que tenemos. Eh, como ya me he fusilado en la mitad de la, del tiempo del que dispongo, vamos a hacer un, un paseo muy rápido por este portal, veis que lo hemos dividido ahí en ocho grandes espacios eh, ya te digo que, todo es ya os digo que todo es provisional y aquí lo que tratamos es de volcar todo nuestro material fotográfico, todo nuestro material de vídeo, eh, hemos creado un, un gran cajón desastre que se llama caja de música en eh, que va todo el patrimonio inmaterial eh, queremos, hemos creado otro espacio para Biblioesfera y tenemos también eh, creencias mágicas populares, que bueno, ya se iría explicando vamos a ir entrando poco a poco, si os parece entramos en el en fotosfera vamos a ver si funciona todo tenemos dividido eh, eh, la colección fotográfica de la que disponemos en fiestas populares, enmascaradas y en miradas a la arquitectura popular. Dentro de fiestas populares, pues, tenemos un montón: los encierros de argusino, las fiestas de toros, romerías de todo tipo. Vamos a ir bajando por aquí. Y entonces son, hemos ido creando galerías, eh, galerías desde las que podemos ir navegando y, y, disfrutar, de, y disfrutar de todo este, de todo este material. Eh, vamos, no, no estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos poniendo a disposición de todo el mundo todos los materiales que tenemos, que es algo que nuestros, nuestros centros, yo creo que como os comentaba, están obligados a hacer. Eh, mascaradas igual, en Zamora tenemos un, una cantidad tremenda de mascaradas, que son estos ritos centrales, estas fiestas de invierno y aquí podéis ver también pues, galerías enteras eh, tomadas eh, con estas máscaras de las que os hablamos antes. Quiero detenerme un segundito en este, aprovechando que hay gente de, de otras comunidades autónomas aquí metidas, en este proyecto, eh, colección fotográfica de Carlos Flores. No, no sé si lo conocéis, este es un fondo fotográfico de Carlos Flores, un arquitecto, un arquitecto que fue digamos, eh, prácticamente el primer arquitecto que prestó atención a la arquitectura popular en España. Y lo bueno es que lo hizo ahí en los años 60, entre el 63 y el 72. Este hombre recorrió toda España creando un gran archivo fotográfico y una serie de publicaciones que son míticas ¿no? en el mundo de la arquitectura popular, cinco grandes volúmenes y bueno, pues este, todo este fondo nos lo encontramos aquí en el Museo Neográfico de Castilla y León, me lo encontré yo en su tiempo y, y comprenden más de 11.500 negativos de toda España. Eh, nosotros hemos digitalizado Castilla y León y hemos podido digitalizar poco a poco también algunas comunidades autónomas eh, por... por en virtud de, de bueno de diferentes acuerdos o amistades entre profesionales, hemos digitalizado Valencia, hemos digitalizado parte de Castilla y León, y de País Vasco y Navarra y hemos digitalizado ahí. todo este material poco a poco lo estamos poniendo a disposición en este fondo fotográfico. En aquí podéis ver eh, pues el desplegable por entrar en Castilla y León. Y vamos viendo eh, todo este tipo, toda esta cantidad de fotografías, ¿eh? hemos implementado también buscadores y, y bueno, pues, eh, aquí yo os invito a que naveguéis un poquito por esta página web, ahora mismo habrá unas casi 4.000 fotografías eh, digitalizadas y como os comento tenemos otras 6.000 y pico, 7.000 fotografías eh, pendientes de digitalizar nuestro objetivo, nuestro sueño sería catalogar, digitalizar y catalogar esta colección entera, pero de momento lo que hemos hecho ha sido de aquí también producida desde, el, desde la propia biblioteca y desde, la, desde mi área, desde el área de biblioteca en colaboración con el área de conservación y exposiciones, hemos producido también una exposición itinerante que está a disposición y hemos publicado estos dos catálogos, el primero de ellos, el de miradas a la arquitectura popular en España, está eh, absolutamente agotado, eh, lo podéis aquí encontrar en PDF y este último que hemos, hemos, vuelto a, que hemos, hemos, hemos reeditado hace poquito y del que todavía quedan ejemplares. Es una, es una colección muy chula, porque además de la arquitectura popular y de todos sus procesos ¿no? y sus técnicas, técnicas, pues yo del Adobe, de, del encalado, etcétera, etcétera, eh, que están fotografiadas y documentadas. También, a pesar de que es una, una colección eminentemente arquitectónica, eh, pues a lo largo de esos 10 años de recorrer España. Eh, Carlos Flores, que sigue vivo además con sus 93 años, eh, eh, claro, pues hizo un gran archivo fotográfico también social, ¿no? De, de, pues por ejemplo, que, pues, pues de personas en su, en su vida diaria, ¿no? En su modo de vida en sus pueblos o en sus ciudades. Que ese, entonces este segundo catálogo, este que está aquí señalando ahora con el, el de miradas a la arquitectura popular en Castilla y León, en este caso ya solo dedicado a Castilla y León. Hemos centrado, hemos puesto más un poco el foco en la vida diaria ¿no? de la gente, o sea, todas las fotografías, como se hablan en, en los medios periodísticos, son fotografías con bicho, con gente, con vida, ¿no? esa manera de vivir en los pueblos. También nos ha permitido esta colección también es, eh, hacer exposiciones virtuales, os invito a que la veáis, esta página está abierta, la podéis encontrar desde, desde la página de acceso del Museo Endográfico de la Silla León. Eh, exposiciones, pequeñas exposiciones virtuales como en este caso la de mujeres en blanco y negro que hay en la que aparecen fotografías de toda España y, y bueno, pues aquí podéis ver algún ejemplo podemos ir navegando eh, aquí vemos también podemos ir centrándonos en detalles tanto arquitectónicos como, como personales y, y bueno, os invito a que echéis un vistacillo eh, sobre esta exposición porque bueno, considero que que es, es muy interesante, le hicimos con mucho cariño. Aquí podéis también ver, eh, pues, eso lo que hablábamos de, de técnicas también, ¿no? En estas mujeres herederas. Eh, Aquí podemos ver, no sé si aprecia bien. Bueno, en fin, para no extenderme, os invito a que echéis un vistazo a esta página, que, que estoy seguro que, que vais a encontrar información que os va a interesar. Seguimos avanzando y avanzamos por biosfera biosfera pues, bueno, pues un poco lo mismo, el mismo el mismo concepto, ir volcando todo lo que tenemos en, en, en, el, en este caso hemos optado por alojarlo en Youtube está a disposición de todo el mundo, bueno todavía están cerrados, ¿eh? y aquí podemos ver todos los procesos, en este caso el proceso del Lino el proceso de la alfarería, no sé si merecerá la pena pinchar en alguno a ver si, si es factible. no sé si lo podéis oír vemos todo el, el proceso vamos a adelantar un poquito En este caso, además, es especialmente importante porque este proceso alfarero grabado en los 90 está hecho en toro y es un alfar ya desaparecido. Con lo cual, este, esta labor de documentación y de casi de, de testimonio de salvaguarda pues, cumple doblemente ese sentido. ¿no? Pero, pues, eh, todo esto está en YouTube. Bueno, Algunos todavía no están abiertos. Eh, ya os digo que esta es una página que está absolutamente todavía en, en proceso. Podemos ver algunas de estas mascaradas de las que hablábamos, los carochos de Río Frío... Muchas y te... bueno, eh, todas estas muestras, digamos, de en cierto modo de religión, de sociedad popular y teatro popular también. Eh, pues ahora mismo tenemos alojados unos 80 vídeos, de los cuales abiertos solo hay 4 o 5 porque estamos haciendo ahí, ya te digo, una labor de, de prueba. Pero hay muchísimo material. Aquí lo que queremos es que nuestro objetivo es que este, este portal, esta atmósfera, eh, pues sea una bobada eh, pero una especie de, de Netflix de la etnografía de Castilla y León ¿no? quien tenga rato, tiempo y ganas, se puede echar aquí horas y horas y horas, porque ya no solo en vídeos, sino que también bueno, vamos, me quedan todavía ocho minutillos eh, tenemos tanto entramos en caja de música es que tenemos tanto que, que, es, que es imposible abarcarlo todo ahí en este ratito en este apartado de caja de música, de momento es una especie de cajón de sastre en el que hemos metido todo lo relacionado con la música popular en Castilla y León. Desde aquí podemos ver una colección que hicimos y ya está totalmente agotada en, a principios del, del 2000. Eh, bueno, pues todos estos CDs, de coplas de ciego, todo esto está volcado. Eh, eh, pinchamos si podemos acceder a, al pregón, en este caso serían los pregones del coplero. No sé si... Atiendan bien a mis coplas que el ciego y la coja bueno, todo, en todo esto no es más que trabajo de campo, eh, labor de, de digitalización y en este caso de difusión y puesta en valor. esta serie que os hablábamos también hemos colgado un montón de cancioneros, o unos cuantos cancioneros, y estamos eh, haciendo, digamos, en trámites de hacer más, ¿no? de, de, colocar, de colgar más, en, buscando... Pues pidiendo autorizaciones y permisos, y aquí están todos descargables en PDF. Son los cancioneros bueno, para los músicos y todos los estudiosos de filología, de romanceros, etcétera, etcétera. Pues es, tienen un gran valor, como todos sabéis. Luego también hemos metido aquí, está un poco metido de aquella manera, ¿eh? Eh, una serie de proyectos que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con, con el Conservatorio, el Costil de Salamanca, y dentro de su cátedra, de su proyecto de endomusicología pues eh, vienen a hacer prácticas aquí los, los estudiantes y hemos conseguido que vídeos que tenemos de Puritito Trabajo de Campo, por ejemplo, pongo un ejemplo de, de Colcha Calderón, que Estamos es una señora que se tiró dos horas cantando romances y canciones de boda, pues hemos conseguido que esta, les... estos chavales ah, pues mío. trabajen sobre ellas y podamos... Mira, que la podéis Pero no vinieron antes... A darle la libertad, llegó el y día del entierro. Y, y lo bueno es a que eh, nuestros compañeros de la musicología estos chicos que han venido a hacer las prácticas aquí, pues han trabajado sobre estos, no sé si se va a poder abrir, han hecho un cancionero, las han transcrito en lenguaje musical y las han ordenado, digamos, endomusicológicamente, lo cual para nosotros también es una alegría muy grande. Porque eh, digamos que en cierto modo mantenemos vivo todo este patrimonio inmaterial que, que atesoramos aquí o que guardamos aquí. ¿De acuerdo? Eh, aquí veis que estas canciones que esta mujer cantando y que se cantando. Pues está guay poderlas tener transcritas y a disposición de, de todos los investigadores. Bueno, pues seguimos por caja de música. Vamos a ir muy rapidito, Bueno, otros vídeos también, que estos ya también están a disposición diferentes vídeos que se han hecho, aquí tenemos uno muy interesante que os recomiendo muchísimo de... Uh, no sé qué es esto de música de música antigua a ver, perdonad eh, del cuarteto de Urueña también, todo esto ya está a disposición, hay cosillas que sí se pueden encontrar ya en nuestra, en nuestra web bueno, pues todo esto eh, que son documentos que estaban editados, que están absolutamente agotados, pues los hemos conseguido poner a, a disposición. Por continuar un poquito más, eh, tenemos Antropofonías. En Antropofonías es un proyecto con la Fundación Joaquín Díaz. Aquí tenéis miles, de, bueno, perdón, cientos de ejemplos de, de traición de patrimonio inmaterial, eh, organizados en, en grandes grupos temáticos, por ejemplo, los animales, por entrar en alguno. Eh, se han creado en co colaboración con, con la Fundación Joaquín Díaz este tipo de, de fondos en los que todo el trabajo de campo de la Fundación Joaquín Díaz, que lo podéis además encontrar en Wikipedia, que bueno, es un trabajazo enorme, pues los hemos ido agrupando en grandes grupos y podéis encontrar aquí ejemplos, transcritos y, y helado. Vamos aquí. Yo tenía 10 Aquí podéis encontrar... Eh, cientos de ejemplos de así, como este que escucháis, no lo que nos pone la danza bebé. con, con Me... la naturaleza, bueno, con lo que veis aquí, con las creencias populares, con los trabajos, con la indumentaria, con los ciclos de cosecha, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo también, esto también está disponible. Ya podéis acceder desde nuestra página web, no desde Esfera, sino desde la página del museo. Todo este archivo de la tradición oral ya lo tenéis disponible. Otro proyecto muy chulo, paisajes sagrados. Eh, hay infinidad de paisajes culturales sagrados, eh, que son paisajes eh, localizados físicamente, es decir, que localizados en unas determinadas coordenadas, pero que muchos de estos paisajes llevan aparejados un montón de, de leyendas o de ritos. ¿no? Pues aquí también podéis navegar por un proyecto que llevan nuestros amigos Pedro Javier Cruz y, y Beatriz Sánchez Valdelvira y que estamos encantados de, de colaborar. Aquí podéis encontrar temas de piedras sagradas, eh, humilladeros, ermitas, etcétera etcétera, y todas las leyendas que llevan aparejadas seguimos a toda pastilla porque me quedan dos minutos vamos a dar un paseo por Bibliosfera. Eh, que este es el gabinete de curiosidades impresas Yo este también está disponible ya desde nuestra página web también os invito a que echéis un vistazo porque aquí podéis encontrar muchísima, muchísima información sobre todo este tema de efímeras aquí damos una vuelta de tuerca más eh, eh, relacionando materiales impresos con patrimonio inmaterial, es decir, con historias que nos han contado sobre grabadas, sobre el tema del racionamiento, y podemos ver las cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera. Es como también otro tipo de patrimonio, en este caso más bibliográfico, ponerlo también en valor. Por eso, es, como os comento, es, es, el, es un portal de patrimonio inmaterial y bibliográfico. Creencias mágicas. En este museo organizamos eh, también desde mi área. Eh, las jornadas de creencias mágicas populares y aquí pues, en, que es un tema súper interesante y en el que hay muchísimos interesados y aquí podéis ver todas las conferencias grabadas pues, de, todo, de todo tipo geografía mágica eh, brujas y brujerías en la sociedad tradicional eh, todo lo relacionado con la fotografía de muerte bueno un montón de un montón de materiales de conferencias súper interesantes que os invito también a que, a que echéis un vistazo en ellas, eh, como veis aquí hay muchas horas de, de, para disfrutar y aquí tengo, bueno, ya por ir terminando, o por terminar básicamente os voy a presentar también un pequeño proyecto, eh, tenemos un proyecto que se llama MDP Memoria, Territorio Patrimonio en el que hemos eh, grabado, tenemos grabadas eh, pues miles de horas de, de trabajo de campo y aquí un objetivo es hacer un construir un pequeño diccionario, una pequeña enciclopedia, sobre términos eh, de la cultura popular, pero en vez de, de, de escritos, por decirlo así, pues que nos los describan sus propios, sus propios protagonistas. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver cómo este hombre, que es pastor, ha trabajado, pastor, perro ha trabajado todavía con perros carea y nos explica lo que es un perro carea. no tenemos tiempo, pues... Pero qué mejor definición de un término, ¿no? de los toques de campana o de los pesos y medidas, que la gente que ha, trabajado, que ha trabajado. Bueno, este sería el paseo que hemos dado. Voy a dejar de compartir para, para ya continuar eh, y terminando la presentación, porque ya veo que me no he pasado de tiempo. Eh, bueno. Eh, Podemos abrir un velón muy grande con el tema, todo el tema de derechos de propiedad intelectual y este tipo de portales. Podemos hablar, pero bueno, no hay tiempo, pero es un tema súper interesante. Todo lo relacionado con bienes comunes, bienes de derecho público, obras huérfanas, derechos colectivos, obras derivadas, apropiación cultural, las sociedades de gestión, los derechos, los, los son términos con los que todos, por suerte por desgracia, nos toca, nos toca familiarizarnos, el tipo de licencias que vamos a poner, lo estamos también todavía estudiando, incluso desde un punto de vista legal, ¿no? jurídico, con, asesorándonos, qué tipo de, de licencias vamos a poder poner a este tipo de a este portal, o a este tipo de contenidos, y también en función de su procedencia, porque para este portal también nos van a venir eh, digamos, colaboraciones privadas, digamos, de fotógrafos que han hecho la transhumancia, por ejemplo, y están dispuestos a cedernos todo su, toda su galería fotográfica. Pero claro, está, está sujeto a unos derechos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo este es otro tinglado. Eh, creemos que Endosfera, como os comento, lo, lo cubriremos, lo terminaremos de, de, de presentar para dentro de tres o cuatro meses, de momento, como veis, está en beta, está un poquito así manga por hombro, pero, pero bueno, eh, el objetivo es seguir dotándole de contenidos, eh, crear fondos propios ya directamente pensando ya en Endosfera, es decir, seguir documentando patrimonio cultural el material, no recuperar el que ya teníamos grabado en los años 80, sino seguir trabajando ya directamente desde nuestro área para alimentar este proyecto, ¿no? Bueno, tendremos que prestar atención a, a la propiedad intelectual y a los derechos de colaboración y luego ya pues también eh, como puntos a seguir también queremos crear eh, un archivo de, de obras huérfanas sobre, especialmente fotográficas a las bibliotecas por medio de donaciones pues, llegan muchas fotografías de las que no sabemos absolutamente nada estos tacos de fotografías que a veces se encuentran en rastros, en mercadillos y que bueno, pues de un modo u otro quedan ahí abandonados, ¿verdad? No sabemos nada, no sabemos ni quién ha hecho la foto, ni cuándo se ha hecho la foto, ni dónde se ha hecho la foto, ni quién aparece en la foto. Bueno, pues nosotros vamos a intentar hacer un pequeño archivo de esto que llamamos obras huérfanas, eh, también como, como proyecto de futuro. Y bueno, yo por mí he ido lo más rápido que he podido, porque lo único que quería era dar un pequeño paseo por, por este portal, por Endosfera, presentároslo. Eh, todo lo que me digáis está bien dicho, porque estamos a tiempo de corregir. Y de hecho os, os, os rogaría, vamos, diría, me vendría fenomenal que me dierais vuestro vuestro feedback, ¿no? Por decirlo así, eh, sobre qué os parece, o qué problemas le veis, o cómo se puede mejorar. Y yo estaría encantado de, de ponerme, vamos, de ponerme en contacto. Me podéis localizar en, en, bueno, desde la web del museo, llamando al museo o al correo electrónico biblioteca biblioteca@endografico.org. Y muchas gracias, espero no haber sido muy, muy pesado con todo esto y, y nada, cualquier pregunta, yo estoy a disposición. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por tu estupenda presentación, la verdad que nos ha, nos ha interesado. Estamos aquí, en el, las personas que estamos ahora mismo en el, en el Ministerio, con algunas de las fotos que hemos, eh, que hemos visto y algunos de los eh, proyectos concretos dentro de este proyecto, de este gran proyecto de Etnosfera, eh, que nos han llamado muchísimo la atención. Sí que te, te recuerdo que te esperamos, eh, por supuesto, para la, la mesa redonda al final del, de, la, de la jornada. De hecho, hay alguna pregunta eh, que ya ha aparecido en relación al, a, a tu presentación y bueno, espero que se pueda establecer seguramente un, un debate o opiniones en relación al, al proyecto que nos, has, que nos has presentado. Que como te digo, has elevado un montón de, de cuestiones interesantísimas, eh, has mencionado el... Un término que me, ha, que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, que es ese, eh, el, los museos eh, etnográficos como zonas de contacto con las comunidades eh, con las comunidades portadoras. Efectivamente, eh, creo que esa es el, seguramente la, la dirección en la que nos tenemos que, que mover. Y también has mencionado esa dicotomía eh, que existe y que, y que tenemos... Disculpad que no me di cuenta de la, de la mascarilla. Eh, que tenemos en relación a los, a los museos ese difícil equilibrio entre el, el, la fosilización o fijar eh, aquello que es, eh, por, eh, por definición, evolutivo y, y cambiante. Eh, también, por otro lado, eh, eh, interesantísimo, dentro de todos los apartados que, que tiene Nosfera, eh, a mí particularmente, esto ya es una cuestión personal, pero me ha llamado mucho la atención el, el archivo fotográfico, por supuesto, de, eh, de Carlos eh, Flores, que como que todos los que en algún momento nos hemos aproximado a temas, eh, yo desde, desde luego desde una manera muy tangencial, a temas de la arquitectura eh, tradicional, pues es un, es un absoluto referente. Y, y como mencionabas, no solamente eh, sus fotografías y, su, eh, y ese archivo de más de 11.500 eh, negativos tienen importancia patrimonial, pero también, por supuesto, social. Retratan mm -hmm. una España eh, que seguramente ya no existe. Entonces, tiene, tiene, un, doble, tiene un, doble, un doble valor. Y simplemente por, por apuntar algunas cosillas que has dicho, la verdad que nos has mencionado tantísimos aspectos, que es, que es complicado. También me ha llamado mucha atención, nos ha llamado mucha atención el capítulo dedicado a los paisajes culturales eh, eh, sagrados, que es, eh, es complicado, es interesante y a la vez eh, entra... Entra en conexión con muchísimos otros eh, temas que podríamos eh, tratar, sobre todo desde aquí, desde el Ministerio. Eh, estamos especialmente preocupados y trabajando líneas relacionadas con los paisajes culturales y su protección. Y, y bueno, pues es un... Desde luego consultaremos, el, el, estaremos pendientes de la definitiva puesta en marcha del, del proyecto y agradecemos muchísimo tu, tu presencia, la presencia del, del Museo de Etnografía de, de Zamora, de Castilla y León. Y, y tu presencia hoy, hoy aquí en el, en el encuentro. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, Emilio.